De Ernesto Sábato 31 Después de una espera, decidí irme. ¿Qué podía ganar, en definitiva, insultando a esa imbécil? Por otra parte, durante ese lapso rumié una serie de reflexiones que terminaron por tranquilizarme. La carta estaba muy bien y era bueno que llegase a manos de María. Muchas veces me ha pasado eso luchar incesantemente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente, aceptar con rabia la derrota y finalmente, un tiempo después, comprobar que el destino tenía razón. En realidad, cuando me puse a escribir la carta, lo hice sin reflexionar mayormente y hasta algunas de las siguientes frases parecían inmerecidas. Pero en ese momento, al volver a pensar en todo lo que antecedió a la carta, Recordé de pronto un sueño que tuve en alguna de esas noches de borrachera. Espiando desde un escondite me veía a mí mismo sentado en una silla en el medio de una habitación sombría, sin muebles ni decorados, y detrás de mí a dos personas que se miraban con expresiones de diabólica ironía. Una era María, la otra era Hunter. Cuando recordé este sueño, una desconsoladora tristeza se apoderó de mí. Abandoné la puerta del correo y comencé a caminar pesadamente. Un tiempo después me encontré sentado en la recoleta... ...en un banco que hay debajo de un árbol gigantesco. Los lugares, los árboles, los senderos de nuestros mejores momentos... ...empezaron a transformar mis ideas. ¿Qué era, al fin de cuentas, lo que yo tenía en concreto contra María? Los mejores instantes de nuestro amor, un rostro de ella una mirada tierna, el roce de su mano en mis cabellos, comenzaron a apoderarse suavemente de mi alma con el mismo cuidado con que se recoge a un ser querido que ha tenido un accidente y que no puede sufrir la brusquedad más insignificante. Poco a poco fui incorporándome, la tristeza fue cambiándose en ansiedad, el odio contra María en odio contra mí mismo y mi aletargamiento en una repentina necesidad de correr a mi casa. A medida que iba llegando al taller, fui dándome cuenta de lo que quería. Hablar, llamarla por teléfono a la estancia, enseguida, sin pérdida de tiempo. ¿Cómo no había pensado antes en esa posibilidad? Cuando me dieron la comunicación, casi no tenía fuerzas para hablar. Atendió un mucamo. Le dije que necesitaba comunicarme sin pérdida de tiempo con la señora María. Al rato me atendió la misma voz, para decirme que la señora me llamaría dentro de una hora más o menos. La espera me pareció interminable. No recuerdo bien las palabras de aquella conversación por teléfono, pero sí recuerdo que en vez de pedirle perdón por la carta, la causa que me había movido a hablar, concluí por decirle cosas más fuertes que las contenidas en la carta. Claro que eso no sucedió irrazonablemente. La verdad es que yo comencé hablándole con humildad y ternura ...pero empezó a exasperarme el tono dolorido de su voz... ...y el hecho de que no respondiese a ninguna de mis preguntas precisas según su hábito. El diálogo, más bien mi monólogo, fue creciendo en violencia... ...y cuanto más violento era, más dolorida parecía ella... ...y más eso me exasperaba porque yo tenía plena conciencia de mi razón... ...y de la injusticia de su dolor. Terminé diciéndole a gritos que me mataría era una comediante y que necesitaba verla enseguida en buenos aires no contestó a ninguna de mis preguntas precisas pero finalmente ante mi insistencia y mis amenazas de matarme me prometió venir a buenos aires al día siguiente aunque no sabía para qué lo único que lograremos agregó con voz muy débil es lastimarnos cruelmente una vez más si no venís me mataré repetí por fin Pensalo bien antes de tomar cualquier decisión. Colgué el tubo sin pegar nada más, y la verdad es que en ese momento estaba decidido a matarme si ella no venía a aclarar la situación. Quedé extrañamente satisfecho al decidirlo. Ya verá, pensé, como si se tratara de una venganza. 32. Ese día fue execrable. Salí de mi taller furiosamente. A pesar de que la vería al día siguiente, estaba desconsolado y sentía un odio sordo e impreciso. Ahora creo que era contra mí mismo, porque en el fondo sabía que mis crueles insultos no tenían fundamento. Pero me daba rabia que ella no se defendiera y su voz dolorida y humilde, lejos de aplacarme, me enardecía más. Me desprecié. Esa tarde comencé a beber mucho y terminé buscando líos en un bar de Leandro Alem. Me apoderé de la mujer que me pareció más depravada y luego desafié a pelear a un marinero porque le hizo un chiste obsceno. No recuerdo lo que pasó después, excepto que comenzamos a pelear y que la gente nos separó en medio de una gran alegría. Después me recuerdo con la mujer esa en la calle, el fresco me hizo bien. A la madrugada la llevé al taller. Cuando llegamos, se puso a reír de un cuadro que estaba sobre un caballete. No sé si dije que, desde la escena de la ventana, mi pintura se fue transformando paulatinamente. Era como si los seres y cosas de mi antigua pintura hubieran sufrido un cataclismo cósmico. Ya hablaré de esto más adelante, porque ahora quiero relatar lo que sucedió en aquellos días decisivos. La mujer miró riéndose el cuadro y después me miró a mí, como en demanda de una explicación. Como ustedes supondrán, me importaba un bledo el juicio que aquella desgraciada podría formarse de mi arte. Le dije que no perdiéramos tiempo en pavadas. Estábamos en la cama cuando de pronto cruzó por mi cabeza una idea tremenda. La expresión de la rumana se parecía a una expresión que alguna vez había observado en María. ¡Punta! Grité enloquecido, apartándome con asco. ¡Claro que es una puta! La rumana se incorporó como una víbora y me mordió el brazo hasta hacerlo sangrar. Pensaba que me refería a ella. Lleno de desprecio a la humanidad entera y de odio, la saqué a puntapiés de mi taller y le dije que la mataría como a un perro si no se iba enseguida. Se fue gritando insultos a pesar de la cantidad de dinero que le arrojé detrás. Por largo tiempo... Quedé estupefacto en el medio del taller sin saber qué hacer y sin atinar a ordenar mis sentimientos ni mis ideas. Por fin tomé una decisión. Fui al baño, llené la bañadera de agua fría, me desnudé y entré. Quería aclarar mis ideas, así que me quedé en la bañadera hasta refrescarme bien. Poco a poco logré poner el cerebro en pleno funcionamiento. Traté de pensar con absoluto rigor porque tenía la intuición de haber llegado a un punto decisivo. ¿Cuál era la idea inicial? Varias palabras acudieron a esta pregunta que yo mismo me hacía. Esas palabras fueron rumana, maría, prostituta, placer, simulación. Pensé, estas palabras deben de representar el hecho esencial, la verdad profunda de la que debo partir. Hice repetidos esfuerzos para colocarlas en el orden debido ...hasta que logré formular la idea en esta forma terrible pero indudable. María y la prostituta han tenido una expresión semejante. La prostituta simulaba placer. María, pues, simulaba placer. María es una prostituta. ¡Puta, puta, puta! Grité saltando de la bañadera. Mi cerebro funcionaba ya con la lúcida ferocidad de los mejores días... Vi nítidamente que era preciso terminar y que no debía dejarme embaucar una vez más por su voz dolorida y su espíritu de comediante. Tenía que dejarme guiar únicamente por la lógica y debía llevar sin temor hasta las últimas consecuencias, las frases sospechosas, los gestos, los silencios equívocos de María. Fue como si las imágenes de una pesadilla desfilaran vertiginosamente bajo la luz de un foco monstruoso. Mientras me vestía con rapidez, pasaron ante mí todos los momentos sospechosos. La primera conversación por teléfono, con la asombrosa capacidad de simulación y el largo aprendizaje que revelaban sus cambios de voz. Las oscuras sombras en torno de María que se delataban a través de tantas frases enigmáticas. Y ese temor de ella de «hacerme mal», que solo podía significar «te haré mal con mis mentiras» con mis inconsecuencias, con mis hechos ocultos, con la simulación de mis sentimientos y sensaciones, ya que no podría hacerme mal por amarme de verdad. Y la dolorosa escena de los fósforos, y cómo al comienzo había rehuido hasta mis besos, y cómo sólo había cedido al amor físico cuando la había puesto ante el extremo de confesar su aversión, o en el mejor de los casos, el sentido maternal o fraternal de su cariño, lo que, desde luego, me impedía creer en sus arrebatos de placer, en sus palabras y en sus rostros de éxtasis, y además su precisa experiencia sexual que difícilmente podría haber adquirido con un filósofo estoico como Allende, y las respuestas sobre el amor a su marido que sólo permitían inferir una vez más su capacidad para engañar con sentimientos y sensaciones apócrifos, y el círculo de familia formado por una colección de hipócritas y mentirosos, y el aplomo y la eficacia con que había engañado a sus dos primos con las inexistentes manchas del puerto y la escena durante la comida en la estancia, la discusión allá abajo, los celos de Hunter y aquella frase que se le había escapado en el acantilado como me había equivocado una vez. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y los hechos tormentosos y crueles con ese otro primo, palabras que también se escaparon inconscientemente de sus labios, como lo reveló al no contestar mi pedido de aclaración, porque no me oía, simplemente no me oía, vuelta como estaba hacia su infancia, en la quizá única confesión auténtica que había tenido en mi presencia. Y finalmente, esta horrenda escena con la rumana, o rusa, o lo que fuera, y esta sucia bestia que se había reído de mis cuadros y la frágil criatura que me había alentado a pintarlos, tenían la misma expresión en algún momento de sus vidas. Dios mío, si era para desconsolarse por la naturaleza humana al pensar que entre ciertos instantes de Bram cae ocultos y tenebrosos pasajes subterráneos... 33. Muchas de las conclusiones que extraje en aquel lúcido pero fantasmagórico examen eran hipotéticas. No las podía demostrar aunque tenía la certeza de no equivocarme. Pero advertí de pronto que había desperdiciado hasta ese momento una importante posibilidad de investigación, la opinión de otras personas. Con satisfacción feroz y con claridad nunca tan intensa, Pensé por primera vez en ese procedimiento y en la persona indicada, Lartigue. Era amigo de Hunter, amigo íntimo. Es cierto que era otro individuo despreciable. Había escrito un libro de poemas acerca de la vanidad de todas las cosas humanas, pero se quejaba de que no le hubieran dado el premio nacional. No iba a detenerme en escrúpulos. Con viva repugnancia, pero con decisión, lo llamé por teléfono le dije que tenía que verlo urgentemente, lo fui a ver a su casa, le elogié el libro de versos y con gran disgusto suyo que quería que siguiésemos hablando de él, le hice a boca de jarro una pregunta ya preparada. ¿Cuánto hace que María Iribarne es amante de Hunter? Mi madre no preguntaba nunca si habíamos comido una manzana, porque habríamos negado. Preguntaba cuántas, dando astutamente por averiguado lo que quería averiguar si habíamos comido o no la fruta y nosotros, arrastrados sutilmente por ese acento cuantitativo, respondíamos que solo habíamos comido una manzana Lartigue la es vanidoso, pero no es onzo. sospechó que había algo misterioso en mi pregunta y creyó evadirla contestando de eso no sé nada y volvió a hablar del libro y del premio con verdadero asco le grité qué gran injusticia han cometido con su libro me fui corriendo artigue no era sonso, pero no advirtió que sus palabras eran suficientes. Eran las 3 de la tarde. Ya debía estar María en Buenos Aires. Llamé por teléfono desde un café. No tenía paciencia para ir hasta el taller. En cuanto me atendió, le dije, «Tengo que verte enseguida». Traté de disimular mi odio porque temía que sospechara algo y no viniese a la cita. Convinimos en vernos a las 5 en la recoleta, en el lugar de siempre. —Aunque no veo que saldremos ganando, agregó tristemente. —Muchas cosas, respondí. —Muchas cosas. —¿Lo crees? preguntó con acento de desesperanza. —Desde luego. Pues yo creo que solo lograremos hacernos un poco más de daño, destruir un poco más el débil Otra mentira, pensé. Gracias. Contesté secamente. Quedamos, pues, en que nos vemos a las 5 en punto. María asintió con un suspiro. 34. Antes de las 5 estuve en la Recoleta, en el banco donde solíamos encontrarnos. Mi espíritu, ya ensombrecido, cayó en un total abatimiento al ver los árboles, los senderos y los bancos que habían sido testigos de nuestro amor. Pensé con desesperada melancolía en los instantes que habíamos pasado en aquellos jardines de la Recoleta y de la Plaza Francia, y cómo en aquel entonces que parecía estar a una distancia innumerable había creído en la eternidad de nuestro amor. Todo era milagroso, alucinante, y ahora todo era sombrío y helado en un mundo desprovisto de sentido indiferente. Por un segundo, el espanto de destruir el resto que quedaba de nuestro amor y de quedarme definitivamente solo me hizo vacilar. Pensé que quizá era posible echar a un lado todas las dudas que me torturaban. ¿Qué me importaba lo que fuera María más allá de nosotros? Al ver esos bancos, esos árboles, pensé que jamás podría resignarme a perder su apoyo, aunque más no fuera que en esos instantes de comunicación, de misterioso amor que nos unía. A medida que avanzaba en estas reflexiones, más iba haciéndome a la idea de aceptar su amor así, sin condiciones, y más me iba aterrorizando la idea de quedarme sin nada, absolutamente nada y de ese terror fue naciendo y creciendo una modestia como solo pueden tener los seres que no pueden elegir. Finalmente, empezó a poseerme una desbordante alegría al darme cuenta de que nada se había perdido y que podía empezar, a partir de ese instante de lucidez, una nueva vida. Desgraciadamente, María me falló una vez más. A las cinco y media, alarmado, enloquecido, Volví a llamarla por teléfono. Me dijeron que se había vuelto repentinamente a la estancia. Sin advertir lo que hacía, le grité a la mucama. —¿Pero si habíamos quedado en vernos a las cinco? —Yo no sé nada, señor. Me respondió algo asustada. —La señora salió en auto hace un rato y dijo que se quedaría allá una semana por lo menos. —¿Una semana por lo menos? El mundo me parecía derrumbarse. Todo me parecía increíble e inútil. Salí del café como un sonámbulo. Vi cosas absurdas, faroles, gente que andaba de un lado a otro, como si eso sirviera para algo. Y tanto como le había pedido verla esa tarde, tanto como la necesitaba, tan poco que estaba dispuesto a pedirle, a mendigarle. Pero pensé con feroz amargura. Entre consolarme a mí en un parque y acostarse con Hunter en la estancia no podía haber lugar a dudas. Y en cuanto me hice esta reflexión, se me ocurrió una idea. No, mejor dicho, tuve la certeza de algo. Corrí las pocas cuadras que faltaban para llegar a mi taller y desde allí llamé nuevamente por teléfono a la casa de Allende. Pregunté si la señora no había recibido un llamado telefónico de la estancia antes de ir. —Sí —respondió la mucama después de una pequeña vacilación. —Un llamado del señor Hunter, ¿no? La mucama volvió a vacilar. Tomé nota de las dos vacilaciones. Contestó finalmente. Una amargura triunfante me poseía ahora como un demonio, tal como lo había intuido. Me dominaba a la vez un sentimiento de infinita soledad y un insensato orgullo, el orgullo de no haberme equivocado. Pensé en Mapeli, iba a salir corriendo, cuando tuve una idea. Fui a la cocina, agarré un cuchillo grande y volví al taller. ¿Qué poco quedaba de la vieja pintura de Juan Pablo Castel? Ya tendrían motivos para admirarse esos imbéciles que me habían comparado a un arquitecto. Como si un hombre pudiera cambiar de verdad. ¿Cuántos de esos imbéciles había adivinado que debajo de mis arquitecturas y de la cosa intelectual había un volcán pronto a estallar? Ninguno. Ya tendrían tiempo de sobra para ver estas columnas en pedazos, estas estatuas mutiladas, estas ruinas humeantes... Estas escaleras infernales Allí estaban Como un museo de pesadillas petrificadas Como un museo de la desesperanza Y de la vergüenza Pero había algo que quería destruir Sin dejar siquiera rastros Lo miré por última vez Sentí que la garganta se me contraía Dolorosamente pero no vacilé A través de mis lágrimas Vi confusamente cómo caía En pedazos aquella playa Aquella remota mujer ansiosa Aquella espera pisoteé los jirones de tela y los refregué hasta convertirlos en guiñapos sucios ya nunca más recibiría respuesta a aquella espera insensata ahora sabía más que nunca que esa espera era completamente inútil corrí a la casa de Mapeli pero no lo encontré me dijeron que debía de estar en la librería Biau fui hasta la librería lo encontré lo llevé aparte de un brazo le dije que necesitaba su auto me miró con asombro me preguntó si pasaba algo grave. No había pensado nada, pero se me ocurrió decirle que mi padre estaba muy grave y que no tenía tren hasta el otro día. Se ofreció a llevarme el mismo, pero rehusé. Le dije que prefería ir solo. Volvió a mirarme con asombro, pero terminó por darme las llaves. 35. Eran las 6 de la tarde. Calculé que con el auto de Mapelli podía llegar en cuatro horas, de modo que a las 10 estaría allá. Buena hora, pensé. Salí al camino a Mar del Plata, lancé el auto a 130 kilómetros y empecé a sentir una rara voluptuosidad que ahora atribuyo a la certeza de que realizaría por fin algo concreto con ella. Con ella, que había sido como alguien detrás de un impenetrable muro de vidrio, a quien yo podía ver pero no oír ni tocar y así, separados por el muro de vidrio habíamos vivido ansiosamente, melancólicamente en esa voluptuosidad aparecían y desaparecían sentimientos de culpa, de odio y de amor había simulado una enfermedad y eso me entristecía había acertado al llamar por segunda vez a lo de Allende y eso me amargaba ella, María... Podía reírse con frivolidad. Podría entregarse a ese cínico, a ese mujeriego, a ese poeta falso y presuntuoso. ¡Qué desprecio sentía entonces por ella! Busqué el doloroso placer de imaginar esta última decisión suya en la forma más repelente. Por un lado estaba yo. Estaba el compromiso de verme esa tarde. ¿Para qué? Para hablar de cosas oscuras y ásperas. Para ponernos una vez más frente a frente a través del muro de vidrio para mirar nuestras miradas ansiosas y desesperanzadas, para tratar de entender nuestros signos, para vanamente querer tocarnos, palparnos, acariciarnos a través del muro de vidrio, para soñar una vez más ese sueño imposible. Por el otro lado estaba Hunter, y le bastaba tomar el teléfono y llamarla para que ella corriera a su cama. ¡Qué grotesco! ¡Qué triste era todo! Llegué a la estancia a las diez y cuarto. Detuve el auto en el camino real para no llamar la atención con el ruido del motor y caminé. El calor era insoportable. Había una agobiadora calma y solo se oía el murmullo del mar. Por momentos, la luz de la luna atravesaba los nubarrones y pude caminar sin grandes dificultades por el callejón de entrada entre los eucaliptos. Cuando llegué a la casa grande, vi que estaban encendidas las luces de la planta baja, Pensé que todavía estarían en el comedor. Se sentía ese calor estático y amenazante que precede a las violentas tempestades de verano. Era natural que salieran después de comer. Me oculté en un lugar del parque que me permitía vigilar la salida de gente por la escalinata y esperé.